Bueno, comento bienvenidas a, a una CEPS más. ¿vale? Eh, hoy tenemos con nosotras a, a Verónica de la Corriente. Bueno, un poco voy a enmarcar el proyecto. Este proyecto está dentro de, de Vivero, es como el proyecto entre ellas de, de de Economistas sin Fronteras. Llevamos más de 16 años haciendo este proyecto. Y bueno, la idea de estas comunidades de aprendizaje es pues aprovechar de experiencias de entidades del tercer sector que ya están aquí en nuestro territorio trabajando y para aprender un poco de, de ellas. Y bueno, pues que también estaría muy bien que luego nos surja un debate, que conversemos y que intercambiemos experiencias ¿no? sobre los temas que tratemos. Hoy tenemos temas del sector eléctrico, ¿no? las facturas de la luz, cómo funciona un poco el mercado. Bueno, son temas que nos atañen a todas. Sobre todo si estamos pensando en emprender, tenemos ya también un negocio, es pues uno de los gastos fijos ¿no? que, que más quebraderos de cabeza nos trae. Entonces, bueno, pensamos desde economistas y por los diagnósticos que hicimos previos, que admito a María, por los diagnósticos que hacíamos previos con las personas que querían emprender, pues vimos que era uno de los temas a, a tratar. Y pues ya está, os doy la bienvenida aquí. Ahora voy a presentar brevemente a Verónica, que la veis aquí en pantalla con nosotros. Hola, eh, os comento. Ella es experta en gestión de la economía social, bueno, lleva el tema, de, lleva la creo que la administración ¿no? y las finanzas de la corriente. Y por lo que he visto un poco que te estaba ojeando en LinkedIn, bueno, he visto que tiene una, una gran trayectoria en muchas entidades, en Agresta, en dinámicas, bueno, has estado en varias. También que tienes el posgrado en... bueno En fin, le echáis un vistazo al LinkedIn, podríamos estar aquí media hora hablando de todas las cosas que, que ha hecho Verónica a lo largo de la vida y las que nos quedan. Entonces, pues ya os digo, para nosotros es todo un placer contar con, con el equipo de La Corriente y contar con Verónica y, bueno, le doy paso. No sé muy bien ella cómo va a querer si, que yo recopile las preguntas o como seamos poquitas que se puedan hacer intervenciones, buena hora que Verónica nos cuente cómo ella se siente más cómoda, ¿vale? Y, bueno, yo sin más, porque no soy aquí la protagonista, le doy paso a ella y que nos vaya contando, ¿vale? Y nada, y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí, ¿vale? Por asistir. Bueno, buenos días y, y principalmente muchas gracias por la invitación. Siempre tener la oportunidad de compartir saberes si y más en el ámbito de la economía social y solidaria es, por lo menos es un compromiso personal y también de la corriente. Entonces, eh, yo estructuré para ir ya entrando en, en el meollo, eh, yo estructuré la sesión para hacer una introducción y luego irnos al, al, al tema de, de la factura y, y de, de algunos consejos para ahorrar. Pero como estamos en Petit Comité, y eso es algo bastante bueno, porque podemos interactuar sin... sin y los tiempos no, no, no creo que nos van a dar bien. Entonces, eh, Luis, yo creo que si las personas... Eh, tienen dudas en lo que vamos hablando, abren el micrófono, hacen la pregunta o eh, nos la escriben y vamos contestando. De lo que se trata es eh, de que si hay temas que ya son sabidos, eh, profundizar en, en otros. Y si hay dudas con lo que estamos planteando, pues aprovechar la oportunidad para para entonces poder desarrollar más conocimiento, ¿no? Entre todos también, porque las dudas que se plantean son la oportunidad para, ¿no?, pensar cosas que no se me hayan ocurrido en la presentación que organicé. Entonces, voy a compartir la, la pantalla. La presentación. Vale. Pues, bueno, final a lo que este es un poco el formato de los puntos a, a conversar hoy con nosotros. Con Entonces, lo primero que quise eh, poner en común es eh, una instrucción sobre la, cómo está estructurado el sector de la energía. Eh, luego vamos a hablar específicamente sobre lo que es comercialización. Eh, vamos a hablar sobre la nueva normativa de, de, de, de discriminación horaria que se implementó a partir del 1 de junio de 2021 y que fue un punto de inflexión para poner patas arriba todo este, este sector. Luego vamos a hablar del tipo de tarifas que existen ¿no? hoy y de la factura eléctrica. Estos cinco puntos iniciales son para tener los conceptos fundamentales para luego poder pasar a entender lo que nos están eh, facturando y cobrando y qué, podemos, qué, qué margen de maniobra tenemos en, eh, esta, en estos costes, en estos, en estos gastos. Luego vamos a ver consejos para ahorrar, principalmente hay dos que están eh, directamente relacionada a, a cómo consumimos y sobre los ajustes de potencia y los ajustes de consumo en las franjas horarias. Luego vamos a ver un poco lo que lo que comentaba Luis en términos de eh, cuando estamos pensando en emprender o cuando tenemos algún negocio y actualmente el coste de energía eh, ha cambiado eh, la, el peso que tiene nuestra estructura, cómo tener alguna herramienta para poder gestionar este gasto que pasó de ser eh, una proporción a, a dentro de los costes globales a duplicarse. Y luego vamos a ver otras formas alternativas de ahorrar que hoy por hoy el sector está planteando como oportunidad y que, y que sería interesante conversar con ellas, entre todas. Entonces, eh, vamos allá. En la introducción. El sector eléctrico está estructurado con diferentes agentes. Cuatro son los agentes que, que lo conforman. El primer agente es el, los productores de energía, que son las empresas que generan la energía con las diferentes tecnologías que existen. Las eh, fotovoltaicas, las hidráulicas, las eólicas, eh, las de ciclo combinado, las cogeneración, carbón, eh, eh, nuclear, todas ellas. ¿no? Son empresas que generan y están dentro, son una parte del sector. Este, de, en cada uno de estos tipos de agentes, lo que me interesa resaltar es lo que está entre paréntesis. ¿Cuáles son eh, las condiciones en las cuales estas empresas actúan en el mercado? Estas empresas eh, productoras de energía, de generación, están en un mercado que está liberalizado. Hay competencia. En particular, eh, puede hacer una inversión y cumpliendo las normativas y demás, puede entrar a producir libremente al mercado y vender la energía que genera. Y hay competencia. Esto quiere decir que el mercado, las reglas de juego para esta parte del sector es libre mercado. Eh, la segunda mm, agente del sector es el transporte de energía. El transporte de energía son, es el servicio que se brinda de transportar a alta, de transmitir a alta tensión la energía hasta eh, el punto de subestaciones que la convierten en baja. Esto, todas las torretas, todas las centrales eh, de, de transformación que vemos por allí en todo el territorio nacional y las líneas que, que, que, que eh, muchas veces estamos en, en los pueblos y pasa una línea de alta tensión y vemos el sonido, ¿no? zz, zz, zz, Toda esta, esta, esta estructura de transporte de energía, desde el punto de generación hasta el punto de transformación en baja tensión, lo, eh, el, el servicio lo presta y, eh, y los costes eh, están relacionados con un mercado regulado, que es Red Eléctrica Española. La diferencia entre el primer agente del mercado, el Mercado Libre, y el segundo, que es Red Eléctrica Española, es que aquí no hay competencia. Aquí no puede entrar cualquier empresa a prestar este servicio, principalmente porque eh, son actividades que conllevan eh, in, eh, inversiones en infraestructuras muy grandes. Por lo tanto... Desde el punto de vista económico, este tipo de sector se consideran monopolios naturales. Lo mismo, y esto es lo que lo resaltar, están regulados, son mercados regulados. ¿Qué quiere decir que están regulados? Que los precios eh, relacionados a la prestación de estos servicios los eh, determina el gobierno. No lo determina una empresa, que están regulados y son los, eh, los cargos que, con los cuales se remunera ese, ese sector. Luego tenemos a las distribuidoras, que esta, estas ya distribuidoras y comercializadoras son las que nos suenan más, porque son las que el consumidor, tenemos contacto con ellas. Entonces, la la, las distribuidoras son las que una vez se transforma eh, la, la, la, la, el, la corriente de alta tensión a baja, que es la que consumimos en nuestros hogares, las distribuyen en un tendido también, pero de eh, baja tensión. Y llegan hasta nuestros contadores de cada casa. Esta, estos servicios de distribución eh, de las distribuidoras también eh, es, tienen... El, son dueñas del contador, de la luz, y, son, y, y también tienen la función de recoger nuestros consumos, las lecturas de los contadores. No las hace, esta, esta tarea la hace la distribuidora. Este sector, esta parte de, de, de los agentes del mercado, aquí hay varias distribuidoras, no es que haya una sola. Pero es un mercado también regulado. Aquí los peajes y los cargos están determinados por decretos ley, igual que en el caso anterior, y eh, no se pueden fijar libremente. Y por último, tenemos a las comercializadoras de energía, que es lo que es la corriente y, y, y con la liberalización del sector energético han aparecido. Eh, muchísima. Eh, antiguamente, las, en, en, la estructura uh -huh. general del sector energético español es, uno, es un oligopolio. Cinco empresas concentran el 80% del mercado. Eh, por lo tanto, tanto en, en producción como en, en distribución y comercialización, por lo tanto... Antiguamente nos sonaba, eh, eh, la distribuidora y la comercializadora tenían los mismos nombres, entonces eh, nos sonaba o, o, o nos parecía que todo era lo mismo, ¿no? Eh, no podíamos diferenciar porque soy de tal empresa y tal empresa era a todo. ¿no? Bueno, esto ha ido cambiando y ahora sí que tienen diferentes nombres y pero esto nunca queda demasiado claro, demasiado claro, eh, con quién tengo la parte de distribución, con quién tengo la parte de comercialización de, eh, de mi consumo de energía. Las distribuidoras están eh, repartidas por zona, por lo tanto, no es algo que libremente pueda cambiar a no ser que me mude de domicilio. ¿No? El contador y la línea de distribución que llega a cada punto de suministro está repartida con estas empresas eh, dependiendo del lugar donde uno establece. Entonces, la distribuidora no se puede elegir libremente, sino que está eh, un poco determinada por el lugar donde vivamos. Y luego, la comercializadora sí, sí. se puede cambiar cuando queremos y en el lugar que estemos. El, la comercialización de energía tiene dos... O sea, el mercado está dividido en dos partes. Hay una parte del mercado eh, que, se li, que se rige por la libre competencia y es un mercado libre, donde hay muchas empresas que compiten y ofrecen sus diferentes servicios, y hay una parte de ese mercado que es regulado. Entonces, eh, primera cosa cuando introducimos el sector, el, el, la estructura del sector, saber con qué distribuidora estoy, con qué comercializadoras estoy. Y estoy en un mercado libre o estoy en un mercado regulado. O sea, son preguntas que nos tendríamos que saber contestar para saber en dónde estamos situados con relación a nuestro consumo de energía. Entonces con relación a las comercializadoras, que es donde vamos a poner el énfasis. El... No, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Eh, animaros a, a, a preguntar, ¿eh? que de lo que se trata es eh, interactuando. Entonces, eh, las comercializadoras somos eh, justamente el eslabón que une el, el agente eh, el eslabón que une el suministro de la energía con el consumo final. ¿no? Lo que hace la comercializadora es comprar la energía a los productores y vendérsela al cliente final. Y además de todo, tenemos que eh, los costes generados por transmisión y por distribución, eh, pasárselos al consumidor dentro de la factura, porque somos el servicio que factura todos los eslabones anteriores de la cadena. En los conceptos de transmisión, que son cargos y, y peajes que están regulados, y en los de transmisión, vamos a tener determinados ítems en la factura que van a reflejar estos costes. Aparte, vamos a tener el precio de la factura, y luego, eh, vamos a tener los impuestos y demás, pero esto lo vamos, a ver, lo vamos a ver más detalladamente después. Lo que, lo que me gustaría que lo, ten, lo, lo tenemos aquí, ¿no? en, esta, en este cuadro que os puse, para poder identificar si estamos en un mercado regulado con el contrato de suministro de energía o estamos en el, en el eh, mercado libre, eh, es eh, importante ver la diferencia, ¿no? lo, lo que decíamos. En la factura vamos a tener eh, tres, cuatro, cuatro conceptos principalmente. ¿no? Podemos tener uno más, pero en general estos no van a faltar. Y son el término de potencia, el término de energía, los impuestos, y otros que en otros es el precio del contador que nos cobra la distribuidora. Eh, dependiendo de si estamos en el mercado libre o en el mercado regulado, lo, ¿qué, ¿Qué diferencia uno a otro? En el, pre, en el mercado regulado, el término de potencia, como os decía, es el mismo para ambos. Eh, los impuestos es el mismo para ambos. Los conceptos de alquiler de contador, lo mismo. Entonces, lo que nos diferencia entre uno y otro es la forma en que eh, se va a cobrar el término de energía, que es eh, la parte de, de consumo de energía que tenemos. Y en el caso del mercado regulado, existe el PVPC, que es eh, determinado por el gobierno, y la forma del cálculo de, esta, de, de la cuantía del consumo de energía va a estar determinado por... A cada hora y cada día y cada hora de cada día, el mercado establece un precio de la energía. En el caso del PVPC, eh, la forma de cálculo de mm, la factura de consumo de energía va a estar dada y varía en cada momento del día y en cada día del mes. Por lo tanto, se hace un promedio esto, pero lo que hay como referencia es la variabilidad del precio de nuestro consumo durante todo el día y cada día de todo el mes. O sea, eh, esta, este tipo de, de, de oferta en mercado regulado no la pueden ofrecer todas las comercializadoras, sino las que se llaman de referencia. Y eh, este tipo de, de contratos con las comercializadoras de referencia son las únicas que pueden ofrecer el bono social y las ayudas que hay en situaciones de vulnerabilidad. Las demás eh, comercializadoras no pueden ofrecer estas, estos beneficios. Aunque sí es verdad que todas las comercializadoras tenemos un, una parte del coste que corresponde a aportación al bono social. O sea, aportamos al bono social, pero solamente algunas comercializadoras y estas de referencia son las que pueden ofrecer eh, en, caso, en los casos que correspondan el bono social o los, las ayudas por situación de vulnerabilidad. Eh, esto en la semana pasada, con relación a... A, las, a los PVPC y a las eh, comercializadoras eh, de referencia estuvo en, en los medios, ¿no? por las declaraciones que hizo eh, este personaje de nuestro, de nuestro ámbito del sector. Eh, y bueno, si sí, sí, sí, luego hay alguna duda eh, eh, con relación a esto, lo recomendamos. Entonces, seguimos. Mmm, Antes de pasar al, al tema de la normativa de discriminación horaria, os quería comentar eh, que, aparte de estos cuatro agentes del sector, existe un, qu, un quinto y un, eh, un el Existe el. El ente regulador del sistema eléctrico es un sector muy regulado, como otros en la economía, pero el sector eléctrico está muy regulado, y el ente que regula eh, el sector energético es la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, eh, CNMC. Y luego tenemos otro agente dentro del sector, que es OMIE, que es, eh, vamos a decir, el ente encargado de, de unir la oferta de energía con la demanda la compra y la venta de, de energía. Os quería mostrar esta OMIE, la página ya ahí abajo está la referencia del, de, de la página web de OMIE, porque aquí se puede ver eh, el precio de la energía día a día, lo, el máximo, el mínimo y, y la media. Y también eh, hay una... Hay una eh, uno de los gráficos que a, a mí me resulta muy, muy interesante, que es mm, las tecnologías por hora que van cubriendo la demanda que hacemos de energía en, en España. ¿no? Entonces, eh, hay un... Yo creo que eh, poner eh, un poco de atención en esto también nos da la dimensión de la responsabilidad como consumidores que, que tenemos que tener en este, en este ámbito también. Porque creo que en, en, en el espacio donde estamos, eh, todos estamos a favor de una transición energética que sea justa para las personas, pero también que eh, no siga dañando el medio ambiente. Y en este sentido, tener un poco de conciencia de cómo se genera y, y, y cuál es nuestra demanda que en cierta forma es la que está mmm, influyendo en cómo se está generando la energía en cada momento de, de, que, que, que vamos a consumir esa energía, esto nos da una interesante eh, eh, información para reflexionar. Esto, esto es un dato de ayer de nuevo al 10, y por ejemplo, cada color de este gráfico muestra la tecnología de cómo se ha ido generando ayer la energía para cubrir toda la demanda que hacemos en cada hora del día. Entonces, eh, ahí está la carbón, la nuclear, la hidráulica, la de ciclo combinado, la eólica, la solar térmica, la fotovoltaica, la cogeneración y e importación de energía en su caso eh, Notar que aquí tenemos las que son limpias, verdes, y las que son eh, muy contaminantes. ¿no? La de carbón es residual actualmente, pero la que nos está dando el coñazo actualmente son las de cogeneración, que implican tener que meter al sistema combustibles fósiles, y la de ciclo combinado, que es la que nos trae a mal a, a, a, la que nos porque se le inyecta gas. Entonces, eh, la demanda en, a las 2 de la mañana de, del día de ayer, por ejemplo, en ciclo combinado, ha sido 1932. O sea, pero esta, esta configuración de la generación por tecnología eh, está estructurada dependiendo del consumo que vamos demandando en cada momento del día. Por ejemplo, este, si vemos a las 12 del día, la demanda es mucho mayor. Pero el, la franja de solar térmica y de solar fotovoltaica es mucho mayor. Son energías limpias. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con la hidráulica. Hay horas que la hidráulica aumenta su generación. Y lo mismo con la eólica. Y en, y en otras partes del día, bajan. Entonces, eh, nos hemos acostumbrado a tener flujos de energía cuando, que, cuando, cuando queremos, ¿no? O sea, no, no, por suerte no tenemos apagones, que antiguamente sí lo sabía, pero tener este, este sistema de consumo constante y de cuando queremos eh, consumir todo lo que queremos, tiene un coste. Y es el coste de la generación según las tecnologías. Por ejemplo, eh, por poner un, un, un punto a, aquí a, a comparar, el ciclo combinado a las 2 de la mañana eh, requería 1932 de generación de energía con esa tecnología. Si nos vamos a las 10 de la noche, que es una hora punta de consumo, el ciclo combinado se duplica ¿No? Entonces, eh, oye, entonces eh, esta reflexión va relacionada con el tema de la nueva normativa de discriminación horaria que entró en vigor a partir del 1 de, de julio de 2021. Eh, parece, parecería que esto. Yo creo que se unieron dos, dos, dos problemas principalmente en, en la situación en la que hemos vivido. Este cambio eh, que implica un punto de inflexión principalmente en, en, las, en el comportamiento que tenemos de consumo y eh, el, la crisis de los precios del sector. ¿no? Entonces, yo creo que aquí separar los dos problemas es importante porque actualmente hay como que la idea de que este cambio fue un poco lo que nos hace pagar eh, carísima la energía, ¿no? Y en realidad eh, lo que se ha intentado hacer con este nuevo sistema es eh, dar un incentivo, vamos a verlo así, da, dar un incentivo a que adaptemos nuestras pautas de consumo de la forma más eficiente para poder no exigirle tanto al sistema y poder hacer esta transición energética. ¿no? De una forma más sostenible. Pero es verdad que el sistema eh, nos plantea estos tramos horarios a todos los consumidores eh, no, no, no son iguales para las empresas y, y, las, y las, eh, los contratos que ahora después lo veremos con mayor capacidad de potencia, mayores a 15 kilovatios hora eh, que a los de menores de 15. Pero eh, en principio vamos a quedarnos con la justificación de por dónde va este cambio normativo. Luego podemos evaluar eh, si pudiera haber sido mejor, o si es lo, lo del todo justo, o se podrían haber implementado diferentes eh, formas. ¿no? Pero en principio vamos a quedarnos con el concepto de esto. Eh, a partir de la nueva normativa, que yo dejo un link también donde se explica más sobre, sobre todo el tema, eh, estamos acostumbrados dependiendo del tipo de tarifa que, que, que, que tuviéramos estamos acostumbrados a o bien pagar el precio de la luz igual para todas las horas del día o bien si teníamos ya discriminación horaria porque había unas tarifas donde podíamos elegir dos periodos de consumo o tres eh, eh, tener precios diferentes en diferentes tramos. El incentivo cuando elegíamos que no era una normativa fija para todos los consumidores, como lo es ahora, eh, era que uno decía, ah, mira, como estoy en casa y puedo adaptar mi consumo a hacer las eh, tareas que más me consumen en un horario determinado, elijo esta tarifa de discriminación para pagar más barato en, en ese momento. ¿no? Y así era como funcionaba. Eh, a partir de la normativa, y esto es una regulación a nivel europeo, todas los consumos tienen que tener esta discriminación horaria que establece en el caso de los consumos domésticos, tres tipos de periodos eh, con tres precios diferentes y con horarios determinados para eh, el consumo en estos tres periodos de horarios del día eh, que se llaman Valle, Llano y Punta el Punta es el más caro eh, el valle es el más barato. Eh, perdona, Verónica, nos han surgido, mira, porque hemos tenido algunas dudas en la presentación anterior sobre cómo se medía esta generación, la electricidad, las cifras estas que aparecían, sí. cómo se, eso que se mide en kilovatios hora o cómo? Mega. Estos son mega. Aquí en el gráfico, ah, no sé si se ve, no sé, no sé si se ve el, A ver. Ah, sí, en el Batalla. lateral lo pones, sí, en el lateral derecho, en el lateral, derecho, lateral megavati, es verdad, no me había fijado, vale, vale, vale. y, y preguntaba María que por qué si cada vez hay más solar y fotovoltaica el precio es más caro, pero bueno, no sé si todavía no vamos a este punto, si luego lo vas a ver más adelante… Esa cuestión... Eh, no, no, lo decimos ahora, porque esto, esto es, es, es importantísimo. Que, que no lo, muchas gracias por la pregunta, María. María. Eh, eh, hay un tema eh, que también ha sonado muchísimo, que, que es eh, el sistema marginalista que hay en el sector para fijar los precios. ¿no? Eh, en, el, en el mercado español, el precio de toda la energía la fija, el, la tecnología más cara que en cada momento se utiliza para generar. Por lo tanto, las fotovoltaicas, en, la, en general, las eh, de origen renovables son mucho más baratas eh, que las, eh, las fósiles, las que necesitan materiales más de los fósiles. Por lo tanto, en las, el precio de la energía... Si en cada hora entra una energía fósil a, a cubrir demanda, todo el precio de ese, esa hora de generación se va a pagar al precio de la energía más cara que entró en ese momento a generar. O sea, Si la energía fotovoltaica eh, cuesta, no tengo referencias de este precio de generación, ¿eh? pero si la energía de, es fotovoltaica, cuesta 50 euros. Y se está generando toda esa cantidad en horas de las 12, las 14 horas. Eh, pero entra a generar el gas que vale 200, todas las tecnologías que produjeron en ese momento, para cubrir la demanda, se van a pagar a 200. Esto es lo que, eh, o sea, son la, los beneficios caídos del cielo que las empresas oligopólicas, que tienen la mayoría de ellas, todas las partes de la cadena de producción, eh, se están beneficiando y se están haciendo. O sea, es, es, es increíble porque. La parte de fotovoltaica, que sus costes de producción son mucho más baratos, las estamos retribuyendo al precio de, eh, de, de gas, de, de la más cara actualmente. ¿no? Esto genera en las partes de generación de energías renovables eh, beneficios increíbles. ¿no? Sí, eh, Verónica, quería hacer un comentario sobre esto. Vamos a ver, vamos a ir al meollo de la cuestión. Yo, eh, con respecto a lo que estás hablando ahora, yo sé que, vamos, y si sabéis que circula por redes un, un ejemplo muy claro. Es, eh, yo me voy a comprar al super mortadela, me compro medio kilo de mortadela y se me antoja una lonchita de, de jamón eh, ibérico y cuando voy a, cobrar, a pagar me cobran la mortadela al precio del jamón ibérico. Es más o menos lo que se está haciendo lo que estás explicando tú ahora. Eh, vamos al meollo. ¿Quién autoriza a este robo? Pues está autorizado por la Unión Europea. Vale, entonces, eh, realmente, a ver, soy activista social y no puedo dejar el activismo ni en estos momentos. ¿Contra quién tendríamos que ir? ¿Qué tendríamos que hacer para impedir este robo? Porque realmente el problema no es si es el mercado regulado, el mercado libre, porque sobre el consumo, sabes que el, el porcentaje de factura que pagamos es, es mínimo realmente. Eh, donde está perpetrado el robo es aquí, es luego cuando hables de los impuestos que cobran un impuesto sobre un impuesto, cosa que tampoco se debería permitir. O sea, ese es, es un, un robo flagrante eh, perpetrado contra el consumidor. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Contra quién vamos? ¿Cuál es la cabeza visible que hay que cortar? Por ser así de bruta. Eh, gracias y perdona por si no viene a cuento, pero es que me estaba revolviendo el estómago según estabas tú contando. Ya, yeah, eh, pues es una gran pregunta. Eh, a ver, esto se ha intentado ¿no? desde, desde el gobierno... Y no por ser afín del gobierno, simplemente por decir que se ha intentado parar esta, esta regulación que hay en las normativas europeas y, y decir, no, esto no, no puede funcionar así. Desde las grandes compañías eh, eléctricas eh, son empresas que no solamente. Eh, son españolas ¿no? en el caso al que nos afecta directamente a nosotros, sino que son también empresas, eh, son capitales que están dentro de la Unión Europea eh, no es una decisión que dependa de, de la voluntad eh, nacional sino que va más allá y dentro de la Unión Europea ah, hay lobbies y hay también eh, muchísimos intereses para que esto siga así el, la configuración actual de todas las, las normas, los cargos, lo, todo lo que pagamos dentro de la factura eléctrica y cómo se ha llegado hasta esta situación, eh, no se puede responsabilizar a, a, una, a una persona o a una ideología o a un partido político o... o sea, está en la historia de cómo ha evolucionado a partir de la liberalización del mercado y es una situación muy compleja la liberalización la empezó se, no, no, o sea no no nos vamos a extender mucho en este tema pero bueno hay bibliografía muy interesante para entender cómo se ha llegado a esta situación y cómo eh, con todas las normativas que han dado estos privilegios y han configurado lo que hoy nos pesa, no es fácil de deshacer. No es fácil de deshacer. Hay muchísimos compromisos por leyes que se han eh, establecido y que hoy dan beneficio a, a, a, a esta estructura. Entonces... Eh, una parte, ¿sí? de, de, esta, una parte de, de, de la situación actual de los precios marginalistas eh, está dictada por, por Europa, y es una normativa que, que tenemos eh, que respetar, pero también eh, hay otro conjunto de normativas que son más a nivel nacional que estamos pagando una deuda de, de, de, de, de, de, de la reconversión del sistema a mercado libre, eh, impresionante también, ¿no? O sea, mmm, no es fácil eh, obtener, pero sí lo que mmm, creo que es importante es la responsabilidad como consumidores y como si somos activistas de saber eh, por dónde viene toda esta, esta situación que vivimos con relación a la energía. Yo creo, así como respuesta más que por cabezas, que tenemos una gran oportunidad actualmente con eh, las, lo, lo, la, las nuevas eh, formas eh, que luego de la liberalización del impuesto al sol y las oportunidades que tenemos en, en, en, en el auto... en, en, en empoderarnos de, de, de, del sistema energético, se nos plantean posibilidades como consumidores interesantes para ir por esa vía y poder desconectarnos de este, de este mercado, que sin duda eh, es, es, es difícil de, de salirse eh, o, o, o modificar. ¿no? Es verdad que los consumidores tenemos mucho, mucho poder, que muchas veces no lo... No lo sabemos o no podemos o no llegamos a eh, eh, unirnos y, y hacerlo valer. ¿no? Pero bueno, un poco por ahí <ríe> eh, continúo y, y luego, si quieres, hablamos más en las conclusiones o, o nos ponemos un poco a debatir sobre, sobre este tema que es muy interesante. Muchas gracias, Verónica. Eh, aquí. Entonces, eh, ¿por qué OSCO? Eh, a ver, estábamos aquí, ¿no? Entonces, eh, este, esta nueva normativa entonces plantea, y eh, ya nos metemos en, en el tipo de tarifa: plantea dos, eh, habían, habían eh, varias fórmulas de tarifas para los contratos domésticos y varias para eh, contratos PYME, contratos eh, mayores a 15 kilómetros. Eh, eh, actualmente hay dos tipos de tarifas, que las dos tienen una son las de consumidores domésticos, que se llaman 2.0 y que establecen un precio para tres eh, franjas horarias del día. Y eh, hay dos componentes en la factura y es la cantidad de energía que consumimos y para ello esta, se establecen estos tres periodos, y luego la potencia que requerimos. ¿no? Que vendría a ser como que eh, te, podemos estar consumiendo una cantidad determinada, pero es diferente si necesitamos mayor eh, disponibilidad. En el mismo momento encendemos muchos eh, eh, aparatos juntos, y eso nos va a requerir un, una potencia de energía mayor. Entonces, pagamos por estos dos conceptos, por un lado, por la energía consumida y por otro lado, por la potencia que estemos necesitando en cada momento. La potencia tiene, eh, también tiene periodos horarios y son en dos tramos. Entonces, por un lado tenemos el contrato de la potencia, que se discrimina en dos periodos de tiempo, y por otro lado tenemos eh, el consumo de la energía, que se discrimina en tres periodos de tiempo en el día. Potencia eh, punta y valle y eh, consumo tres periodos, punta, llano y valle. Y luego, para el tipo de tarifa para PYME con potencias contratadas mayores a 15 kilovatios, son... Eh, se, se, se suele utilizar para comercios y demás, donde la discriminación horaria es todavía mayor, porque en lugar de tener eh, dos tramos de potencia y tres tramos de consumo de energía, pasamos a seis, tantos en potencia como para en energía. Eh, esto para una empresa... Hay empresas que tienen contratada 2.0 porque no son intensivas en consumo de, de, de energía ni necesitan tantos eh, aparatos eléctricos conectados a la misma vez y funcionando. ¿no? Entonces, um, lo que sí, para empresas que, que requieren una potencia mayor y que ya entran en las 3.0, eh, hay que mirar muy bien este cuadro porque verdaderamente a efectos eh, de eh, la determinación de los costes de energía esto influye, influye muchísimo porque además no solamente varían los precios eh, por hora en el día, sino que también van a variar por eh, en las prestaciones, por, por meses. ¿no? Por ejemplo, si, si vemos eh, los periodos de diciembre, enero el febrero, que son los periodos, los periodos de, de invierno, donde se usa mucha calefacción eh, y la demanda es muy grande, aquí en estos periodos, eh, eh, si nos recordamos la matriz de, de, de generación, se va a necesitar eh, muchísima energía, más es invierno, eh, muchísima energía eh, de, de generación fósil. ¿no? Entonces, ver que en estos periodos, por ejemplo, tenemos eh, pintado de de azul y de amarillo. Y azul y amarillo es P1 y P2, que son eh, los precios eh, más altos. ¿No? O sea, y eh, mirar julio, lo mismo. ¿No? Luego, en el resto del año, eh, tenemos periodos horarios donde, por ejemplo, lo verde es lo más barato de todos. ¿no? O el precio está el verde. Y el P5 también en, en naranja. Bueno, entonces, eh, pensar que la estructura de, de costes verdaderamente eh, nos, nos varía muchísimo cuando nos cambian este, este sistema, sistema tarifario. ¿no? En la medida que, que somos capaces de adaptarnos a estas nuevas reglas, y adaptar nuestro consumo a estas nuevas reglas, pues podemos de alguna forma eh, beneficiarnos de los precios en los tramos más, más baratos. Que no siempre es posible. O sea, este es, es, es otro tema, ¿no? Que, pues, lo que estamos viendo es eh, las reglas de juego. Ahora, ¿esto es posible posible? Eh, Beneficiarse de estas tramos más baratos de la energía, o pues no. A veces no es posible Entonces, continuamos. Bueno, entonces aquí hacemos como un corte, ¿no? Todos estos eran conceptos. Y ahora vamos a, a lo que nos viene en la factura todos los meses, ¿no? Y cómo un poco todos estos conceptos, eh, los veo reflejados o los puedo identificar en la factura eléctrica que nos llega eh, aquí tengo una factura de, de, de la corriente y, eh, pero todas más o menos hay algunas que vienen con más detalle y hay otras con menos pero estos datos eh, deberían ser posibles identificarlos en todas las facturas de no importa la cobertura entonces, lo primero, en, en, en datos de punto de suministro, bueno, tenemos el CUPS, que esta, esta es nuestra referencia eh, como nuestra dirección, ¿no? El CUPS es el, el número de contador y es eh, la referencia para hacer cualquier gestión relacionado con, con mi punto de suministro. Eh, luego, dentro de, de la factura, tenemos esta descripción que es tarifa ATR 2.0, potencia contratada. 4 con 4, los dos periodos van a venir, en el caso de la doméstica, en la 2.0 TD, van a venir dos eh, potencias. Aquí está contratada la misma para P1 y P2. Y ahí tenemos lo que tenemos contratado de potencia. Y la, la, y la tarifa que tenemos, la, la 2.0 TD, que es la que tiene dos tramos de potencia y tres tramos de discriminación horaria para el consumo de energía. Luego, en el resumen de la factura tenemos los cuatro conceptos que hemos identificado que según la, la estemos en el mercado libre, mercado regulado, nos tienen que aparecer y cómo están asociados a, eh, a, a los precios o la regulación que afectan en esos conceptos. Entonces, tenemos el término de potencia, que el término de potencia es la primera, la primera fila del cuadro eh, que antes vimos, y los precios están regulados. O sea, que el precio que nos están cobrando ahí, peajes, cargos, están regulados por el gobierno. Ahí están las referencias de, de cuál es lo. Hay que ver que el precio actualmente que estamos pagando. Eh, con todos los cambios que ha introducido el gobierno, pero que, son, que no son definitivos, que son para paliar la situación de incremento del precio de la energía tan grande, ha hecho que se disminuyan eh, y que no se vea tan brutalmente afectado el coste total de, de, de nuestra factura porque han, han rebajado. Los, los los viajes locales pero estas estas vamos a decir eh, estas rebajas no, no, no son efectivas. supuestamente cuando pase esta situación vamos a volver a pagar lo que pagábamos antes eh, por estos conceptos pero es donde tiene margen de ganar ya que no no, no bueno, luego hablamos de la eh, de la de la noticia que dio el presidente el, eh, el 26 de, de abril, creo que fue con relación al tope del de gas, pero que eh, esa, esa decisión todavía no se ve reflejado ni cerca de los precios actuales del mercado, ¿no? Pero luego no comentamos igual. Entonces, el primer tenido de potencia es un precio que eh, no, no puedo hacer nada con él, viene por decreto. El segundo, el segundo concepto dentro de mi factura, es el término de energía consumida, y este eh, va a depender de eh, los precios que la comercializadora me ofrezca y que yo tenga contratada con, con ella, si es en el libre mercado, y si es en regulado, ahí me, van a, me va a aparecer este sistema que os he explicado. Y luego tenemos los impuestos, el IVA y el impuesto eléctrico, eso también es regulado por el Estado, y otros conceptos que es el, el alquiler del contador. ¿no? Entonces, ahí está detallado eh, los diferentes eh, ítems que importante saber también... Eh, a ver, eh, bueno, en, en el caso nuestro aquí, ¿no? Número de contrato, en los datos de, de, de contrato, tendríamos que tener una referencia del número de contrato, y acá abajo eh, dice fecha fin de contrato. ¿no? Que, y, y esto es también importante poderlo identificar a, a la hora de decir, bueno, no tengo claro eh, qué, qué, qué condiciones he pactado, porque además en la mayoría de los casos, eh, las comercializadoras... Eh, venden sus productos mediante teléfono, Nunca, al final nos queda bien claro lo que estamos contratando, nos hacen un resumen que luego en la letra pequeña tal vez eh, se, se diferencia de lo que hemos entendido cuando nos, nos han vendido por teléfono, entonces eh, tener a mano verdaderamente por escrito lo que hemos contratado, la vigencia de cuándo tiene ese, ese contrato es, es importante. ¿no? Eh, y um, vamos a hablar de qué podemos hacer con esa factura y con, con esas partes de, de, de lo que la factura tiene como componentes. ¿Dónde tenemos margen de maniobra en, en esos diferentes conceptos por los cuales nos lo facturan? Entonces, una de las partes donde podemos hacer algo es en. Eh, la, la potencia contratada que, ten, que tengamos ¿no? entonces como sé si esto está bien o mal o estoy pagando de más sin, sin necesidad en el caso de la corriente dentro de la misma factura eh, hay una línea en, en donde aparecen las lecturas que nos dice eh, cuánto hemos demandado en el último año de, de potencia en los dos tramos, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso que os puse... Ah, también... Entonces, en este caso, eh, dice que se ha demandado durante el último año 2,24 kilovatios en punta y 3,73 kilovatios en valle. Si yo estos datos los comparo con lo que tengo contratado, estoy para problemas, más. Porque tengo una potencia contratada de 4,4. Y lo máximo que llego... Eh, a, a demandar de potencia son 3.73 estos son promedios anuales, entonces lo que tendría que hacer es ver más detalladamente este, ver que aquí os puse un, de, un, un pedacito de, de la factura donde dice detalle de factura ¿no? en, en la parte de término de potencia vamos a tener la potencia a facturar en kilovatios y aquí eh, aquí nos aparece estos 4.4 que tenemos como referencia al, en, en la cabecera ¿no? de los datos del punto de suministro. Entonces, aquí nos da, vemos que nos están cobrando por lo que tenemos contratado, 4.4 por el importe de, de la potencia. Si yo reduzco la potencia porque está sobredimensionada al consumo y al requerimiento que estoy haciendo, esta parte de la factura se va a reducir. Es difícil darse cuenta de esto, de si no tengo, por ejemplo, esta línea dentro del taller de la factura, no. Existe eh, con las distribuidoras, con las, no con las comercializadoras, con las distribuidoras tienen la obligación, como ellos son los que cogen la información de nuestros contadores, saben... Y tienen toda la, la información de los detalles de nuestro consumo. Por lo tanto, aquí eh, podemos eh, pedir un usuario personal a las distribuidoras según la distribuidora que esté. Por ejemplo, véanse que en, en, en, en la factura también viene la distribuidora a la cual pertenece este contador, este punto de suministro. Entonces, eh, aquí entonces nosotros sabemos con qué distribuidora estamos, y podemos ir a la página de la distribuidora, nosotros buscamos en internet, eh, direcciones, en eh, web de distribuidoras, y, y nos aparecen, y pedimos el usuario personal, esto hay que hacerlo a nivel individual. Y pedimos un usuario, damos de alta en la, en la página, y acá tenemos todos los datos de nuestro consumo, nuestro consumo mensual, podemos eh, pedir que se... Que, eh, que se contabilice en determinada información que queramos. Imagino que variará según yo pude entrar a la que, a la que soy y la que tengo el punto de suministro, porque esto es verdad que las comercializadoras sí pueden gestionar toda esta parte siempre y cuando tenga la autorización del consumidor, pues estos son datos eh, personales ¿no? de, de, los, de los clientes. Entonces Si sí es verdad que las comercializadoras solemos hacer los estudios de factura para ver si el contrato que tenemos con la tarifa y con, y con las potencias contratadas están adecuadas a, y son eficientes al estilo de consumo que tenemos, y, lo, y hacemos estudios de facturas en este sentido, pero eh, hay, hay comercializadoras que igual no lo hacen o igual lo cobran la corriente para los socios lo hace de forma rápida. Entonces, eh, teniendo los datos de la, de la distribuidora, nos hacemos un usuario y aquí podemos ver. ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eh, bueno, vemos que el consumo, desde junio a diciembre, un histórico del consumo, y la línea negra del gráfico, es esta de aquí, marca los 4.4, ,4, que es lo que tengo contratado. Y en ningún mes, durante estos seis meses del histórico, se ha llegado a eh, utilizar el máximo de potencia que tengo contratado. ¿No? Entonces, eh, con esta información, se hace la solicitud de un ajuste de, de la potencia, y, y esto me va a representar, un ahorro en la factura porque voy a pagar por este concepto menos. ¿No? Entonces, esto es interesante verificarlo y tenerlo eh, ajustado correctamente. En este caso, eh, lo que hemos recomendado es ajustarlo. Eh, como el P1 y el P2, el tramo 1 y el tramo 2 de la potencia puede ser diferente, no tiene por qué ser igual. Entonces, eh, en este caso creo que se recomiendo bajarlo a, a dos eh, cantidades diferentes. Uno en un P1, eh, uno en el tramo 1 y otro diferente en el tramo 2, que es el eh, o sea, también. Entonces, en la factura, en el P1 me vendría eh, la potencia, por ejemplo, 3 y en el P2, 4. Tendría un ahorro. Sí. Luego, eh, otro margen de. Sí. Te puedo. Una pregunta, una duda que me ha surgido aquí en esto. Tú puedes contratar la potencia. Hay como cifras redondas, es decir, tengo que contratar 3, 4, puedo contratar. Como... Sí, hay un. Sí, sí que hay. Va por, por tramos ejemplo. o algo, ¿no? Sí, va por tramos. Por ejemplo, creo que no se puede contratar exactamente eh, 4 con. 117. Claro, a eso me refería, que no puede decir, ¿Qué? yo quiero 2,27 y medio. No, no, no, ¿eh? no. tan así, tan, exact, tan justito, ya, no, ya. pero hay tramos que, que sí vale. que se pueden... Que y se pueden... muy interesante lo de que según el, no sabía yo lo de que puedes poner una para pico, otra para valle, vale, vale. Sí, en, en, en potencias también hay... ¿Y sabes si se puede hacer más, es decir, puede hacer un cambio anual, no? Porque ya has comentado que depende un poco de la... A, sí, ver. El, el, a ver, actualmente, con el, a partir del cambio de tarifas eh, de, de junio, había un periodo, porque claro, al cambiarnos todo esto no sabíamos, como no teníamos datos, no, y no íbamos a tener datos exactamente de, de cuánto requeríamos de, de, de potencia en cada periodo, entonces... Eh, por, por regulación, se estableció que durante un periodo de, de tiempo, yo creo que no sé si era un año, o sea que todavía eh, estaría vigente, eh, se podían hacer los cambios de potencia eh, sin ningún coste. Pero eh, en general, eh, esto es un coste, esta, este cambio, eh, es un coste que cobra la distribuidora, no es un cargo que que realice la comercializadora, y sí que, que, que, que se cobra, ¿no? Al red, no se puede estar tampoco cambiando continuamente, hay también periodos de tiempo para hacer un cambio y otro, pero creo que eh, son 10 euros lo que cobran. Eso es un, creo que también es un coste regulado de las distribuidoras, y que eh, sino, actualmente creo que se pueden todavía cambiar, como derivado de, del cambio de tarifas reguladas eh, del de sistema de franja horaria, pero eh, si fuera de ese plazo que hay para poderlas cambiar y adaptarlas, eh, sí que las distribuidoras eh, cobran esta, esta, este cambio de potencia. Vale, perfecto, muy interesante, me ha quedado muy claro. Muchas gracias. Eh, y luego el tema de, de las franjas horarias. ¿no? Por ejemplo, esto es interesante simplemente para saber qué capacidad, porque esto de consumir y beneficiarse de las franjas horarias no siempre es, no siempre es posible. Pero eh, sí que es verdad que en la medida que podamos adaptar nuestro comportamiento como consumidores nos no, no va a beneficiar, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, el consumo, puse, no sé si, si, si se ve, ¿no? Aquí, este, cuadrito, este cuadrito que está aquí es eh, relacionado con, con esta pauta de, de consumo, de cuatro, en total, esto justo es un tramo de, de periodo de tiempo muy corto, porque las facturas vienen eh, separados si hay cambio de tarifa los, los, los periodos facturados, ¿no? Y este tiene un periodo facturado de ocho días. En estos ocho días, en los tres tramos de consumo, se reparten en cuatro, cinco y nueve, y dieciocho, ¿no? Esto representa esta pauta de consumo que tiene esta, esta persona, eh, implica que el 50% del consumo que hace, lo hace en, en Valle. En el tramo de, de, del precio más bajo que hay en, en la tarifa. Ya que, y luego el 28% y el 22% con relación a, a los otros dos periodos que tiene. Esto es interesante verlo eh, por el hecho de que si yo soy un poco consciente de cómo estoy distribuyendo mi consumo y qué posibilidades tengo para adaptarlo, pues me voy a beneficiar de, de, de pagar por lo menos para el consumo. Yo entiendo la resistencia, ¿no? De, de, de que si antes yo estaba muy cómodo con, sin pensar en cuándo tengo que consumir más o menos, eh, ¿por qué ahora me han cambiado todo? Y, y, y es un poco, la, verdaderamente, es un poco mmm, fastidiado, ¿no? Eh, yo tan, tan cómodo que estaba sin ser consciente de esto, ¿no? Que hay, hay, hay periodos... Y esto, por favor, lo, lo, lo, lo, de, lo descontextualizo totalmente de, de cómo se llegan los precios, de las injusticias que hay en cómo se ha estructurado el mercado actual y demás. Voy a la parte, a la parte de responsabilidad como consumidores. ¿no? Y si tenemos ahí detrás alguna, alguna, eh, algún incentivo para... Eh, hacerlo de otra forma y modificar, nos cuesta mucho, ¿no? A, a, a, a, a, a, como seres humanos, nos cuesta mucho eh, cambiar cosas en, en, en nuestras vidas. Y bueno, eh, eh, esto también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a, a, a encender las, la, la lavadora el fin de semana? Si yo necesito, ¿no? Eh, eso, ¿no? O, o, no sé, eh, muchas cosas. Es, eh, también con eh, esto nos, nos influye eh, cuando somos activistas o tenemos eh, valores diferentes al libre mercado y a la libertad y a, a quererlo todo eh, fácil y bonito, eh, acostumbrarnos ¿no? a, a estos cambios. Eh, un poco. La reflexión va por ahí, en este sentido. Entonces, aquí os dejo una, una dirección de IDAE donde, donde hay eh, muchos, muchos consejos. ¿no? O sea, podemos, so, son los que escuchamos eh, a diario por todas partes, acá no hay, vamos a decir, eh, mucho de innovación o ¿no? de poder de poder este decir Europa, Europa aquí, ¿no? la, la gran eh, es, es lo, que, lo lo que hay no pero ser conscientes de que estas, este tipo de cosas por ejemplo en el caso de se, se, en el caso de, de la distribución de la ya, y ahora de, de, de tener que hacer determinadas de aprovechar los los periodos de energía barata y qué digo, me cambio, ay, pero mi lavadora no tiene, no tiene esto de, de programar el tiempo pa, para que se encienda, ¿no? Y digo, ¿me, ¿me tengo que comprar otra lavadora? Pues no, no, no, por favor, porque entonces eh, sería, sería un desastre para el medio ambiente también. Eh, ¿Alguna una opción, por ejemplo, de estos enchufes, ¿no? Que ya vienen directamente cuando se enciende y, y, y funciona el aparato, por ejemplo. ¿no? Y hay otras posibilidades también para poder estructurarnos eh, un, una programación de, de consumos que, que nos beneficie más, dadas las reglas del juego que nos han cambiado y en las cuales estamos inmersos con eh, ¿Cómo vamos? luego oh, Entonces, lo que decías, no siempre eh, este tipo de, de medidas eh, nos va a, a ayudar, a, a ahorrar energía. Lo que sí creo que es importante para, para cualquier empresa en, en estos momentos donde... Eh, estamos acostumbrados a tener un coste fijo de, de energía durante periodos de tiempo largos que no nos hacían hacer una revisión de este coste ni tener eh, el tiempo puesto en revisar esta parte de, de los costes de nuestro emprendimiento de nuestra empresa y demás de nuestra casa eh, ahora el mercado ha cambiado, la influencia de la volatilidad del precio de la energía al parecer no va a ser una cosa que se vaya a solucionar en el corto plazo. Por lo tanto, eh, sería interesante introducir alguna herramienta de gestión con la cual podamos eh, tener controlada esta parte de, de, nuestros, de nuestros costes, ¿no? Entonces, un ejemplo o una, o una idea es hacer una, una gestión del gasto de energía con una, una matriz de planificación del consumo que tengamos, ¿no? Eh, esto, esto dependiendo del tipo de emprendimiento y empresa, pesa más o pesa menos, las que pesan mucho este tipo de herramientas las tienen incorporadas porque es algo que en un principio para planificarlo eh, eh, todo hay, hay que tomarlo en cuenta. En, en este ejemplo, puede haber, esto es muy simple, ¿no? Pero podrían haber cosas mucho más sofisticadas. Pero como herramienta que podemos eh, incorporar a, a, a nuestra planificación de costes como empresa y para poder eh, planificar nuestro, nuestro consumo, nuestro gasto de energía, este tipo de cuadro, por ejemplo, establece que voy a tener tres variables importantes en las que, en las que tengo que tener una, un seguimiento y un control. ¿no? Lo, lo importante de, de tener controlado esto y de poder gestionar el gasto de energía es que si yo esto no lo preveo, me puede, me puede impactar fuertemente en los resultados de, de, de mi negocio, ¿no? Porque el, cuando hay estos puntos de inflexión donde me cambia la estructura de este tipo de, de costes, eh, me entero pasado un periodo de tiempo de consumo y de, realizar, y, y de que el gasto ya se generó y no he podido adaptar mi nueva estructura de costes a el precio que estoy, que estoy ofertando, ¿no? Y, y directamente me está creando un, un, una pérdida eh, al, no, al no poder eh, prever con el tiempo suficiente eh, este cambio. Entonces, mmm, más allá de, de, de los consejos o la parte de, de que tenemos control de, de modificar y ahorrar, lo que antes os comentaba, creo que es eh, interesante también, eh, dependiendo del tipo de negocio que seas, que se desarrollen eh, herramientas de, de gestión de gasto energía y de planificación de los, los costes. Y eh, por último, eh, otras formas de ahorrar. Eh, no sé. Otras formas de ahorrarlas, pues quería, eh, bueno, lo que adelanté antes, ¿no? Eh, yo creo que el sector está actualmente eh, proponiendo unas oportunidades muy interesantes para poder desarrollar autonomía, y eh, empoderarnos en, en, en el tema de... de de consumo de energía y, y, y también ayudar a, a la transición y que la transición sea justa y no esté eh, en manos, y no siga en manos de una estructura pequeña de, de poder ¿no? uh -huh. en el mercado. Los autoconsumos, eh, la verdad, sinceramente que ha ayudado muchísimo a ahorrar y a... Y a independizarnos de alguna forma de, de esta estructura que tanto daño nos hace es verdad que eh, bueno os cuento un poco cómo funcionan eh, se instalan se instalan dentro de se instalan en los placas solares eh, fotovoltaicas y eh, esto tiene una, tiene, pueden haber diferentes formatos pueden ser autoconsumos individuales pueden ser autoconsumos colectivos del de edificio eh, entero eh, y eh, lo que se hace es eh, se, miente, se, estas estas conexiones van también a la red y mientras que se está produciendo autoproducción de energía se va consumiendo de allí eh, cuando ya la instalación no está produciendo toda la demanda que estoy requiriendo en cada momento, se puede utilizarla de la red. Y por esa que voy a utilizar de la red, voy a pagar. Existe un sistema de compensación simplificada que se llama así, que... Eh, Dentro de la factura de la luz con la comercializadora que estemos, nos van a aparecer, no, no puse ejemplos de una factura con compensación eh, simplificada de, de, de autoconsumo, pero nos va a aparecer eh, la parte que, eso también está conectado al contador, a, y entonces nos va a aparecer la parte que yo he, que he producido con mis placas solares y que no tengo. Tengo que pagarle a nadie y una parte que he demandado y que no he generado en la noche, cuando la, la, si no tengo baterías de noche, cuando la placa no está generando y que demando de la red y la parte que estoy pagando. También hay una parte que se puede, sí, en esto, porque esto es una contabilización por hora que se hace, de lo que estoy generando y lo que estoy demandando hora a hora. Pero hay una en cada hora puedo estar generando y no puedo estar demandando y puedo tener eh, un superávit de generación con relación a lo que estoy consumiendo. Allí hay una, se puede compensar, pero está ¿no? Está, está, eh, topeado, ¿no? Entonces, no toda la... La energía. Si tengo más generación de lo que voy a utilizar, no toda esa energía se, se compensa y se puede buscar se puede y vender y, y tener una remuneración por eso. ¿no? Pero que es una forma, es una forma de, de un poco poder desconectarnos y tener autonomía y ahorrar porque las inversiones son rentables en este sentido mucho más ahora con, con, los, con los precios que existen en la energía pero que sí que, que, que son una opción ¿no? el problema de los que vivimos en, en, en ciudades es verdad que dentro de los edificios eh, en los sistemas de autoconsumo colectivos eh, no tiene por qué Estar todos los vecinos de acuerdo, porque eso también es un problema, ¿no? Con un porcentaje determinado de vecinos que sí quieran instalar eh, en, en, en el techo placas, se puede llevar adelante una iniciativa de autoconsumo colectivo. Y eh, luego, si no hay, que, por ejemplo, ¿no? Eh, en el caso de, de empresas o de, de personas que quieren... Aquí, un. Aquí, un local o que no tengan posibilidades de estas, qué, qué opciones podemos tener ¿no? en, dentro. Bueno, y, y como opciones eh, no están empezando todas estas iniciativas, pero son, son formas eh, muy interesantes para ir desarrollando, para ir pensando en ellas, y son las, las comunidades energéticas, ¿no? que pueden ser parte de una comunidad energética, tener, una parte de, de esa generación y beneficiarme de ese consumo sin tener eh, una placa arriba de mi, de mi, de mi techo o, o demás, ¿no? Dentro de las comunidades energéticas entran a jugar eh, diferentes, diferentes eh, tipos de, de actores y por lo tanto, eh, aquí también hay una oportunidad interesante para ver si podemos avanzar en, en la autonomía de consumo, en la transición energética, en el empoderamiento de las decisiones en relación a, a lo que es la energía eléctrica. Y bueno, por aquí, más o menos, creo que os he contado todo. Bueno, muchas gracias, pero... Yo he tomado aquí varias anotaciones y, bueno, tengo aquí, hay varias intervenciones. Bueno, os digo a las personas porque hay varias que se han tenido que ir, que tenían otros asuntos, pero ahora, bueno, Julia nos ha escrito varios comentarios, María también, Antonio ahora que ha escrito, que te da las gracias, ¿vale? Por ayudarnos a entender la, la nueva forma de la factura y de la energía. No sé, Antonio, si quieres hacer alguna intervención o si alguna de las que estáis ahora es pues el momento porque tenemos media horita con nosotros a Verónica para, pues bueno, para preguntar las dudas que tengamos, entonces a que se sienta cómoda y quiera intervenir hablando y a que no, pues que escriba y le transmito. Bueno, no sé sí, si Verónica, tú puedes ver el chat también. Sí, ¿no? Sí, vale, yo puedo, porque... comentar, puedo comentar lo que puse porque me parece que no había ninguna anterior a lo que había. Claro, puesto, pues ¿eh? animarse, venga, que tenemos aquí para ahora un ratito para hablar entre nosotras. Sí, Verónica, ahora la nueva gestión que está haciendo el gobierno para frenar un poco el tema de, del precio y demás, parece ser que beneficia a uno de los tipos de contratos. no sé si es al, al regulado o al mercado libre, que es precisamente el que se vio afectado por, el, por la modificación anterior. O sea que eh, los que nos hemos pasado al otro mercado, porque por eh, cuestión de ahorro, Ahora, cuando se aplique, si es que al final sí si se aplica la nueva normativa, va a perjudicarnos a los que nos hemos pasado a, al otro mercado. ¿Puedes explicar un poquito esto? Porque no sé, me parece que más o menos es como, como lo he dicho. Pero puedes explicarlo, por favor. Gracias. Eh, eh, a ver, el, sí que es verdad que eh, en las. En, en las declaraciones que, que, que se han hecho. Es verdad que toda la información, eh, los medios están como están, ¿no? Y toda la información que nos llega eh, por los medios, eh, sacar conclusiones, uno no sabe qué grado de manipulación hay en la información dada, eh, entonces, como que hasta que no se ve una decisión reflejada en, en de reales decretos o, o ¿no? información formal, vamos a decirlo, por, por darle una, una connotación, es eh, difícil hacer interpretaciones o, o, o sacar eh, conclusiones. Pero, eh, a ver, el, el dato de que se va a fijar un precio límite para el pago del gas, el gas se topa a 50 euros, que fue la declaración que se hizo el 26 de abril, eh, y eso es lo que se va a pagar por el gas, eh, va sin duda a, a tener su, su efecto en los precios del mercado de, de, de la generación. Allí en uno de los artículos que leí con relación al, al tema decía que eh, se prevé que este, este, cam, este cambio, este, este tope del precio, afecte a, al precio en unos, y que se determine entre 130 y 140 euros el megavatio hora. Eh, la realidad es que eh, actualmente... Ese efecto de caída del precio libre de la energía comprada en el mercado todavía no se la ha verificado. ¿no? Siguen rondando los, los, ciento, los 180 euros eh, el, el megavatio. Eh, se prevé que van a ir bajando a 160, pero las eh, estadísticas, eh, las previsiones que se ven de aquí a un año, fijan precios para, parecidos. A, a ese anuncio que se hizo eh, de aquí a un año. Entonces, lo que lo, no sé exactamente cómo afectaría al IPC, que son los precios que eh, determina el gobierno. Pero sí que es verdad que en la medida que afecte al precio de, de venta de la generación, y que en su momento no sé qué periodo de tiempo de ajuste va a haber en el mercado con relación a esto, que no es tan rápido como la, sacar la declaración, estamos viendo que ya ha pasado eh, un mes, y bueno, todavía un mes no, pero no se ve todavía reflejado, pero sí que en la medida que este precio del gas baje, el precio del mercado de la energía tendría que bajar, y si baja, se tendría que notar en las tarifas que estamos pagando. Sí, pero en una de, en una de ellas más que en la otra, ¿verdad? Mm. Como que no puedo, no puedo eh, decir con precisión eh, cuánto, porque hay que, eh, el precio regulado lo, lo establece el gobierno. Y el precio del mercado libre es, depende de las estrategias de las comercializadoras. ¿no? Eh, hay diferentes formaciones y estrategias para formar los precios en el mercado libre y dependiendo de las comercializadoras podrán hacer una adaptación eh, diferente a los costes. Lo importante acá es que eh, se reduzca el coste de, de, de generación, que está influenciado por el coste del gas, ¿no? que es la medida que se ha Sí, dentro de lo que dices, deduzco que realmente el precio de la energía afecta muy poco en la factura. Sí. Eh, Sí, afecta en la parte de término de, de energía. Todo como vimos, los otros, los otros componentes de, de la energía están determinados por eh, precios regulados que vienen que han, han bajado que han bajado en estos últimos tiempos eh, como medida paliativa a la, al aumento del de precio de, del gas. Mm. Y el otro tema era lo que apunté en la intervención anterior, eh, que se esté aplicando un impuesto sobre un impuesto, que realmente no se puede hacer, pero hay un dictamen europeo, según tengo entendido, que en este caso sí lo permite. Porque la factura estamos pagando un IVA sobre un impuesto que ya me han facturado antes, que me lo suman para aplicar el IVA. O sea nah, que no el tiene eléctrico. mucho sentido, ese impuesto tendría que ir aparte de, del IVA, pero vamos, es, una, es el chocolate del oro, pero bueno, llamar la atención de que ahí también hay eh, esa... Sí, eso, el, impuesto es, eléctrico, el impuesto eléctrico también fue otra de las medidas que se adoptaron reducirlo, estaba en 0,5 y ahora 0,005, eh, eh, eso eh, efectivamente eh, es así. Que, que el IVA se calcula a partir de la base imponible, considerando el impuesto de, de. Uh -huh. Vale, gracias, Verónica. No sé si alguna más quiere hacer alguna intervención. Antonio, Julia... Dicho a lo Cristian, no me acuerdo. Yo, Verónica, en relación a la, las declaraciones ¿no? que, que comentaste antes del presidente de Iberdrola, ¿no? Que llamaba tontos a, a las personas que estaban en el mercado regulado. Bueno, ahora ya me ha quedado más claro ¿no? por lo que has comentado, por lo que este mercado regulado, que yo pensaba como que era al revés, pero claro, el mercado regulado, los precios son los que varían en función de, de esta oferta y demanda, ¿no? Del mercado mayorista. Eh, sí, cada en cada momento, o sea, hay unas tarifas. En el Mercado Libre eh, eh, se ofrecen también unas tarifas que se llaman tarifas indexadas. Eh, en otros en otros contextos, en, anteriormente, eh, por ejemplo, las administraciones públicas, los ayuntamientos o lo, lo, lo, los, los contratos de consumo de energía que tenían eh, algunas administraciones públicas las daban a licitación y lo que lo que eh, de, demandaban eran eh, tarifas indexadas, ¿no? Querían pagar en cada momento de, de, del tiempo de consumo el precio del mercado. Eh, lo que lo que des, comenté anteriormente, ¿no? Si esa tarifa es interesante, si yo puedo adaptar mi consumo exactamente a las horas donde sé que el el precio es bajo. Es una tarifa interesante desde si, si yo puedo hacer una gestión eh, eh, programada del consumo, ¿no? Porque, porque verdaderamente si yo puedo acumular la mayor cantidad de consumo cuando estoy al precio de las horas que la energía es más barata, eh, por lo tanto, este tipo de, de, de tarifas me beneficia. Y si no hay mucha diferencia entre el precio, eh, también, ¿no? Entre un, un precio en una hora punta y un precio en una hora Baja. El, el, el tema de un poco de la configuración de uno y otro sistema de tarifas es que en el indexado o en el que está establecido para el PVPC, todo el riesgo se traslada al consumidor. ¿no? O sea, yo no voy a hacer gestiones eh, y no voy a desarrollar estrategias para poder de alguna forma encontrar una tarifa que me equilibre los diferentes tramos de consumo que haga y así ofrecer una tarifa eh, fija para un periodo de tiempo determinado, trimestral, anual, ¿no? este, este tipo de, de, de posibilidades en el mercado libre se puede hacer porque las, las comercializadas eh, tenemos estrategias eh, y herramientas, por ejemplo, de cobertura de futuros, ¿no? otro tipo donde podemos eh, cubrir eh, el precio a, a, a largo plazo, mediano plazo, eh, a corto plazo, ¿no? pero no, no día a día. ¿no? Y, y fijar un precio que nos permita tener tarifas más estables. ¿sí? Eh, la prima de riesgo, vamos a decir, por eh, eh, intentar eh, no, no, no tener todos estos picos diarios, eh, es, es, es cumplir el riesgo de alguna forma. De esto, ¿no? Por ejemplo, con este instrumento financiero que es, está disponible en los mercados, se puede usar. Eh, el tema del PIPC es que para las personas que, son, que entran en el colectivo para beneficiarse del bono social, es la, la, la tarifa obligatoria que hay que, que contratar, ¿no? Entonces, eh, un poco por ahí eh, no sé si respondí fue <risa> me sí, hablando sí, de no, más no. cosas pero no sé sí, si sí. de me ha quedado tu, me ha, ha quedado pacífica. claro pero es que yo pensaba que era al revés porque uno escucha como que en mercado libre entonces ahí siempre claro a mí se me viene como temas de economía mercado libre por los precios que fija el mercado por función de oferta y demanda pero no claro es al revés el mercado libre ya la, se fija un precio de que yo lleve a conocer el kilovatio ya, lo que me va a costar y es el regulado el que sí es más dinámico. Pero sí que lo fija el gobierno, ¿no? Ahí está, no sé exactamente, la verdad es sinceramente no, como no podemos ofrecer la, la, la tarifa pvpc no es algo que esté encima de ella, ¿no? Eh, y que tenga, eh, vamos a decir, otra cosa de es que... ¿Cómo no sé puedo si hay diferencias yo? entre el precio, la evolución del precio del mercado libre y la, eh, y la tarifa regulada que establece el, el gobierno, ¿no? que hacer esa comparación mirar los dos y ver eh, qué diferencias hay. Sí, y otro punto era, ¿cómo puedo saber yo mi factura si estoy en el mercado libre o en el mercado regulado? ¿En qué punto lo ponía? En, en, bueno... Eh, en el caso nuestro, es dependiendo de eh, en, en los datos eh, de arriba de la, de la factura, eh, tendría que decir el, eh, la comercializadora de referencia, que son, en total son ocho en España, eh, hay dos que, una de, de Ceuta y otra de Melilla, y las otras seis para el resto de, que coinciden por el, por, con el oligopolio. ¿No? Eh, entonces, la, la comercializadora de referencias eh, tendría que, que, que ser en primer lugar alguna de ellas y tendría que venir en la factura eh, relacionado a que tienes PVPC. O sea, el tipo de tarifa, si en, en el caso de, de los datos del contrato, en nuestro caso decía ATR, y decía 2.0 TD, en el tipo de tarifa que tienes contratada debería de venir la descripción de que es pvpc y la eh, comercializadora que eh, tiene que ser una de las core de, la, de las eh, de referencia. Vale. En los vale. casos siempre sí. se puede y es obligación de, de dar el contrato ¿no? eh, que tenemos Pedirle a la comercializadora una copia del contrato y, y ver bien en dónde estamos. Vale perfecto. Igual en el detalle de la factura también eh, tenemos que ver eh, en la liquidación que hacen del coste de energía varía también eh, el detalle de cómo está, se está calculando el precio de energía. Lo que pasa es que es verdad que mm, algunas, nosotros por un, por, por un ejercicio de transparencia ponemos muy detallada, la, y la, ponemos absolutamente todos los conceptos, hasta los márgenes que, que tenemos, ¿no? Eh, pero no todas. Este, ponen lo que reglamentariamente es obligatorio, pero no más allá. Entonces, igual, es verdad que no todas tenemos la misma detalle de información en la factura. Eh, yo, yo quería preguntar una cosa también. Eh, es una es una curiosidad que a lo mejor no la puedes contestar o no sabes, pero por si acaso yo la pregunto, que me ha, me ha sorprendido cómo se cómo se fijan los precios en el mercado eléctrico y entonces mmm, mi pregunta es si fuera de la Unión Europea también se hace así, si ¿Sí, sí, lo sabes en, en el resto de, del mundo, pues Sudamérica, no sé, en Norteamérica o Asia o algún otro sitio que no sea la Unión Europea, por curiosidad. Eh, sí, eh, en el caso de Europa esta, esta regulación es para toda Europa, los precios marginalistas, ¿no? eh, que se llama no es solamente para, para España. Lo único que, por lo que, por lo que yo sé, en Europa las, eh, las estructuras del sector energético son diferentes. En Francia el gobierno es dueño de, de las plantas de generación eh, que, que más cubre la demanda que existe, que son las nucleares, ¿no? Son costes muy grandes la tecnología. Eh, en el caso español está todo privatizado. Entonces, los márgenes de maniobra, a, a, al, tener, eh, al tener estructuras diferentes, eh, también cambian, ¿no? Yo creo que a los que nos está afectando más esto es a España, a Portugal, ¿no? Al, Ya, pero creo que bueno, ella, dice y... que fuera de, Europa, fuera de Europa, Verónica, tú sabes cómo sí. funciona, porque aquí sabemos eso de que va el precio al más caro, lo que has comentado, ¿no? Lo que me ha gustado mucho el ejemplo de Julia del, del jamón por la mortadela. Sí, la mortadela ¿no? que eso me ha gustado, pero la verdad es que no sé, yo estaba mirando, no sé, por ejemplo, en Reino Unido, ahora que se ha salido de la Unión Europea, así si cómo manejan ellos, cómo se marca el precio, o si no. tienes alguna referencia a eso de algún otro país de Estados Unidos, Asia, África, o si esto algo Estamos tan eh, metidos en, no, no nos da tiempo para ver un poco más, gestionando toda esta, a ver, como, por ejemplo, ¿no? en lo que conozco un poco más de cerca en Latinoamérica es que la, la, la estructura del sector eh, en los años 90, tal vez, eh, se liberalizó en casi todos los países y, y, y entonces entraron a gestionar un poco siguiendo el modelo español eh, todo empresas privadas eh, que vemos como en países cuando cambió la ideología política Bolivia o Venezuela eh, echaron a las, a las empresas privadas que estaban gestionando las partes energéticas ¿no? O, y, y quisieron retomar el control. Eh, me Recuerdo un caso en, en Argentina, por ejemplo, que la parte esta de, de, de transmisión que hablamos al principio eh, la, la, se privatizó, la gestionaba una empresa, una de las empresas eh, de origen español y, y no hacían inversión en infraestructura o en, o en mantenimiento de, de las redes y demás. Y hubo eh, un apagón enorme, se cayeron las redes de transmisión por mal mantenimiento y por no invertir en eso, se cayeron y la gente estuvo, eh, no sé si semanas sin. Mira, no, no, no está por ahí eh, eh, pues mira, ¿no? pero eh, semanas sin, sin luz. Entonces, eh, en, así como referencia a, al precio, ¿no? No, no, no lo sé, pero sé que estructuras eh, de libre mercado eh, sí que, que se, han, se han establecido en Latinoamérica y ha tenido... Eh, estuvimos el, el año pasado en, en un encuentro interesantísimo que en, en México eh, no me no, que las compañeras de México plantearon la situación con relación a, al sector energético, y allí estaba una empresa francesa gestionando el suministro de, de, de, de la energía y cosas que en Francia están totalmente prohibidas, eh, allí contra el, el consumidor se aplicaban. No, eh, y bueno, y luego tengo así como experiencia directa. Eh, el caso de Uruguay, que yo creo que ha sido un poco diferente a, a, a lo que ha pasado en el resto de Latinoamérica, porque allí eh, la empresa sigue siendo pública y siempre fue pública. Se hizo un referéndum y en el momento que se querían privatizar y, y se votó de que querían que vía, todas las entidades públicas, las demás, energía, agua, telefonía, eh, tenían que ser públicas y es el único ejemplo donde eh, se me las facturas, en ese caso, eh, los precios los fija el gobierno, porque la empresa que es pública es muy... Y eso vale. es lo que os puedo contar al respecto. No, no, gracias. Yo, yo me voy a notar ahora que de hecho voy a investigar un poco en cómo funciona, pero estoy de acuerdo y creo que la línea será eso, que lo que pasa es que la tendencia cada vez que sea más privado, yo creo que, que los países que sea privado, pues funcionará un poco según precios de mercado y... Mm -hmm. Y obviamente donde, esté, donde las empresas de electricidad sean públicas, pues será el gobierno el que tenga... Lo que, habría, que lo que sería interesante es cómo se fija, porque claro, es eso, como las del mercado, pero cómo se fijan. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con Julián que esto de que se tome el precio más caro no será lógica. Sí, que de hecho con, con esta medida de poner tope al gas, eh, no sé, no, o sea, no, no es que esta medida... Eh, vaya a hacer una solución para el sistema marginalista. Simplemente es como algo un poco chapucero, ¿no? No puedo limitar los beneficios, pues como el gas es el que me está eh, fijando el precio de todas las otras tecnologías, fijo el precio del gas de forma que no me repercuta en todo lo que voy a remunerar en el sistema. no Pero en realidad no... Eh, eh, es como. Y además es una medida eh, que, que, es, eh, que no es eh, que no es, no es lógico, porque claro, yo lo que pienso al ver todo esto, eh, pues eh, en España se han hecho esfuerzos eh, en subvencionar en algunos periodos de la historia recientes, en subvencionar la energía fotovoltaica o la solar y se está haciendo un esfuerzo por parte de la población de aumentar este tipo de energías porque pensamos que son más ecológicas o más verdes o que benefician al planeta pero al final el consumidor en el precio no es que no lo nota es que es, está siendo más caro y no tiene ningún sentido que, se, que lo fije el último que entra porque si el último que entra pone muy poco hay mucha más cantidad a lo mejor de otro claro. tipo de energías más baratas ¿Quién se lleva todo este gap que digamos que existe esa diferencia desde el, el coste de producción de energía térmica, supongo que será barata, tampoco estoy muy puesta, eh, solar, fotovoltaica, hasta la diferencia con el gas que has comentado que era la más cara, ¿quién se lleva todo eso? Es que no, no tiene bueno, sentido... Si que vemos los resultados, el... si vemos los resultados de las, de las empresas del oligopolio, cuando cierran ejercicio y dan a conocer para sus accionistas eh, los resultados que han tenido, ahí lo vemos, ¿no? Es, son millonadas que ganan. Sí, quería hacer una intervención más, cinco minutillos que quedan. Y una de las cosas, bueno, mientras alguien se lo piensa, que me llamó mucho la atención también hace unos años es cuando la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia que han mencionado eh, pilló que había unas cuantas que pactaban precios, de esto es referencia al oligopolio, ¿no? que, que menciona Verónica, que pactaban los precios de la electricidad. Y pero es que luego lo que me resultó curioso es que la sanción que se les puso fue menor que lo que había, los beneficios que habían obtenido pactando precios. ¿Sabes? Fue como entonces, es que le estás diciendo que sigan haciéndolo. Sigan haciéndolo. Porque si sí, sí. encima que lo que cuesta es que lo has pillado, has podido demostrar con, con datos de que estaban bastando precios y le pones una sanción que se demuestra luego que es inferior al beneficio que han obtenido pasando precios, pues como que le estás diciendo pues seguí haciéndolo. Sí, sí, total. Lo que dice una mafia, lo que dice sí, sí, es... Es un cártel, es un cártel. Es un oligopolio, bueno. vamos, que sí, la es estructura oligopolio. económica del sector es un oligopolio. Y si más allá de cualquier otra connotación, si nos vamos a lo formal eh, y leemos qué implica una estructura oligopólica en un sector, pues allí tenemos reflejado lo que, lo que nos pasa, ¿no? Eh... <risa> Pues, está. Julia está de acuerdo con nosotras ¿eh? en total sí, sí. bueno pues no sé, venga ¿animáis algo más? ¿alguna cosilla más que queréis hablar con, con Verónica? ya los últimos minutillos que tenemos por aquí con ella o nos despedimos como ustedes yo, quedan yo, ¿eh? yo tengo una pregunta de mi factura que la he estado mirando y claro, yo en la factura en vez de tener tres tramos horarios como ha comentado ella que había pues en mi caso yo tengo dos, entonces mi pregunta es si, si legalmente son tres eh, y a mí me, me dan dos, por ejemplo, si a mí hay tramos que me sale a lo mejor más barato del precio ese que marca en cada hora o minuto, no sé cómo has comentado que se marca un precio de mercado, eh, pues a, habrá incluso a lo mejor momentos en que la comercializadora incluso pierda dinero, no No sé. La comercializadora no va a perder dinero nunca, porque si no, en el sentido... Menos las grandes. Eh, lo que sí... A ver, en vez de... Yo digo, en vez de usar la pedagogía y un poco eh, poner, ponernos a explicar lo que os expliqué al principio de por qué, eh, cuál, qué, qué, qué, qué razones hay detrás de implantar este sistema con tramos horarios, eh, ante el malestar general de, de los consumidores, es decir, ay, ahora yo, si yo antes podía consumir todo el tiempo al mismo precio, yo ahora quiero seguir eh, mi vida como antes y no quiero adaptar nada de mis consumos, ni de mis formas habituales, ni absoluto, y no puedo además. Entonces, ante esa demanda y esa desconformidad de los consumidores, eh, lo que han salido a hacer eh, principalmente las grandes comerci comercializadoras eh, eh, eh, es ofrecer tarifas planas lo que se llaman tarifas planas y eh, saltarse ¿no? es una demanda que hace consumidor no quiero pagar por tramos quiero pagar una, un precio eh, único o en tu caso no sé si será tendrías que mirar el, el contrato que tienes que solamente dos en lugar de tres entonces, esto sí que, que está permitido. Pero que te cobren un precio no quiere decir que por detrás eh, no haya una, eh, un balance del consumo que haces en cada periodo horario y que te, la comercializadora te ofrezca un precio único, pero que compense esas eh, variaciones de consumo que tú tienes en los diferentes periodos de tiempo. Es una estrategia comercial. ¿no? Te defino un precio, pero que, que cubra, no voy a perder dinero, eh, voy a cubrir eh, la pauta de consumo que tienes, eh, y si la cambias, voy a tener un margen de riesgo por si cambias la pauta la parte de consumo, y voy a ofrecerte un precio plano, por ejemplo. ¿no? Que esas estrategias se han visto ante la desconformidad de las personas de, de no estar conformes con con el sistema con tramos horarios. Si me dejas me dejas un pequeñito apunte, un pequeñito apunte, ya que lo has comentado tú, Verónica, cuando has hablado de las cuentas de resultados, me gustaría llamar la atención precisamente sobre la cuenta de resultados, eh, porque estas grandes empresas tienen la ventaja, vamos a entrecomillarlas, no de practicar evasión fiscal, sino elusión fiscal. O sea, eh, de un 25% que realmente deberían pagar sobre beneficios, al final efectivamente pagan un 1 y pico por ciento. Eh, porque se le permite por, por ley desgrabarse, eh, eh, evitar pagar y es dentro de la legalidad. No hay ilegalidad ahí. Es otro punto a tener en cuenta eh, para saber la manga ancha por la que se pasa todo este tipo de, de empresas. Eh, nada más que quería puntualizar eso. Gracias. Gracias a ti, Juli. Y yo iba a preguntar, ya antes de que termines, pues es que no he leído muy bien, Verónica, pero me parece que eh, tú pertenecías a una comunidad energética o algo así, o una cooperativa. Si pudieras explicar un poquito, a lo mejor, eh, las diferencias que hay sí. con una compañía normal, que es lo que yo tengo ahora mismo sí, pues, claro. pues me, me, me va a charlar la bronca mi compañera de, de comunicación y marketing porque no he hecho nada de, de marketing con la cooperativa Venga, <risa> Así que muchas minutos, gracias Cinco minutos gracias y, y defendemos esta iniciativa Di que sí, Muy buena, Juli María, y que nos cuente Verónica un poco de la corriente que hace pues La Corriente es un emprendimiento social, es una cooperativa de consumo donde se, se unieron eh, personas que querían cambiar y querían consumir eh, de una forma diferente y tomar decisiones con relación a, a qué consumir, cuánto consumir y eh, montaron, crearon una cooperativa de consumo que se llama La Corriente eh, y col, somos aproximadamente actualmente unos 800 socios y socias y gestionamos alrededor de mil contratos de suministros de energía y eh, compramos la energía y la vendemos a los socios y socias con, eh, enmarcados en los principios de eh, lo que es una, una cooperativa, ¿no? Horizontalidad, democracia, participación. Todos los socios y socias son dueños de, de esta cooperativa y eh, participan en las decisiones que, que, que tomamos para... Hay muchos proyectos relacionados con, con energía, y, y bueno, allí veo que, que ha puesto eh, Luis el, el, el link. Sí. Y Para lo... todos los que estén interesados en, claro. en cambiarse, claro que pueden contactar con nosotros. ¿sí? sí. Y así lo, lo que decíamos antes, no le dejamos el dinero a esta mafia, a este oligopolio o cártel, como queréis llamarle. Ya. ¿Vale? Por lo menos y cambiamos, porque luego a nivel de precios y tal, Verónica... ¿Cómo funciona ahí? ¿Ustedes podrían garantizar un precio similar al que yo pago actualmente con, una, con otra comercializadora? ¿O hay que pagar un plus más, aparte de entiendo de la cuota de socio por pertenecer a la cooperativa? Claro, lo que se pide en la, en la cooperativa es eh, la aportación de capital social, ¿no? que es obligatorio para ser parte de la cooperativa, son 100 euros. Eh, inicialmente y, y esto es verdad que es un, es un capital, no es un, un gasto. Por lo tanto, si la persona en algún momento se quiere dar de baja de la cooperativa y, y, y no consumir más dentro de esta organización, se le devuelven los 100 euros y, y es un, va a ser un depósito que, que, que se solicita para poder eh, gestionar. Eh, las principalmente por las cooperativas bueno todas las comercializadoras para la compra de energía necesitamos depositar unas garantías en OMIE y en red que garantizan que vamos a pagar esa, esa esa energía que estamos comprando y esas garantías representan un coste importante de financiación eh, eh, financiero entonces se pide ese esa aportación pero que si en, en el momento que la persona se quiera ir eh, ese ese capital se devuelve y luego los precios hay un hay un eh, una herramienta en la Comisión Nacional de Mercado y Competencia que se llama comparador eh, comparador de precios eh, de CNMC y allí se puede se puede uno descargar uno pone unos datos genéricos de, de las pautas de consumo que tiene y, y el comparador le, le da un ranking de los precios de, de todas las comercializadoras. Eh, eso, nosotros en España somos muchas cooperativas de consumo de, de energía eh, y, y bueno, si las cooperativas tenemos una estructura diferente también. No somos Nuestra gestión no se hace con ánimos de lucro, eh, no, no garantizamos como lo hacen las empresas eh, capitalistas eh, de, de, de, de asegurarle al, al inversor una, una retribución de, de, de su aportación de calidad en acciones que tienen todos los años, como vemos, eh, ese fin de lucro no lo tenemos, sí participamos en proyectos sociales, nos interesa eh, avanzar en, en sistemas de gestión participativos con donde las personas estén en el centro, ¿no? Hay aquí valores de economía social, todo lo que implica economía social. Hay eh, muchas gracias de poner allí el comparador, que es una herramienta interesante para tenerla a mano. Verdaderamente. Y bueno, un poco va por ahí el, el emprendimiento de la corriente. Queremos impulsar los temas de autoconsumo porque creemos que, y de generación propia también. ¿no? Actualmente la corriente no está, no tiene eh, un sector de generación, pero también nos planteamos que el futuro va por ahí en la autogeneración como, como cooperativa. Perfecto, Verónica. Pues yo animo a todas las compañeras y a todas las personas que ven este vídeo a que visite vuestra web, eche un vistazo y, y eso, claro, y que bueno, al final el capital que hay, pues por ser socio, como en cualquier cooperativa, hay que pagar un capital inicial. Somos dueños, socio. ¿no? Todos somos claro, dueñas y dueños de, de la empresa. Claro, y sí. tenemos capacidad de decisión, ¿no? De toma de decisiones como, como socios y socias sí. a la hora de ver qué se hace en la cooperativa de ciertas decisiones, en las asambleas, pues una, que también eso nos falta, ¿no? que al final somos es muy de, pues yo pago por un servicio y ya, pero sino también ser partícipe de, del mismo y de las decisiones, de un la poco decisión. para ir cambiando toda esta tendencia y más en un sector como este que es el, el eléctrico. Mirar también Unión Renovable, que es, vamos a decir, la organización que nos nuclea a todas, las cooperativas, y que somos bastante, o sea, tenemos que seguir creciendo pero que somos muchos y muchas las que estamos por esta vía eh, alternativa a lo a lo pueblo, ¿no? Perfecto, pues bueno, por mi parte, eh, dar las gracias a, a Verónica, al equipo de La Corriente, que siempre están dispuestas, que hablamos con ella, a, a colaborar con nosotras y también a todas las personas que habéis participado ¿vale? en el taller, en, bueno, en esta comunidad de emprendizaje. Y espero pues, que os animéis a más aquí en nuestra, con el vivero. Vamos a hacer más cositas también. Tenemos ahora un curso de emprendimiento que también vende a Verónica y otras entidades a contarnos un poco más. Esta va a ir más en la línea de cómo emprendieron, cómo surgió todo el tema de la corriente. Así que también os animo a pasar la información. Y ya está, por mi parte, daros las gracias. Deja a Verónica que se despida sí, sí. y poco más. ¿vale? Entonces, Verónica, sí. si quieres decirnos algo más y ya de última. Nada, gracias por vuestros oídos. <risa> Espero que no hayan sido <risa> muy aburrido y, y nada gracias por, por siempre invitarnos. Estamos muy bien. Súper interesante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. ¿eh? Gracias María, Julia, Char. Que tengáis muy buen día y nada, a sumarnos a este tipo de cooperativas y de iniciativas para cambiar un poco todo este tema. Un saludo y que tengáis muy buen día, chicas. Chao. Adiós. Muchas gracias. Adiós.